En este vídeo vamos a demostrar otra propiedad de los números reales en el que también juega un papel clave la disyunción. En concreto, lo que vamos a demostrar es que si x es un número real, tal que x al cuadrado es igual a 1, entonces x tiene que ser igual a 1 o igual a menos 1. Ya vemos que en la conclusión bueno, pues aparece la disyunción. Bien, pues vamos a empezar por el principio. Importamos la teoría de los números reales. Declaramos x como una variable sobre los números reales. Y vamos a ver la primera demostración utilizando táctica. Bien, en primer lugar, a partir de x cuadrado igual a 1, pues bueno, intuitivamente se ve... Podemos pasar el 1 a la izquierda y factorizar, con lo que obtendríamos que x menos 1 por x más 1 igual a 0. Bien, ese d obtendríamos es, eh, bien, se tiene, le ponemos la etiqueta H1 y la igualdad que queremos demostrar. Se originan entonces dos objetivos. Uno, demostrar la propiedad y segundo, teniendo la propiedad demostrar la disyunción. Bien, vamos a ver cómo se demuestra la propiedad y vamos a hacerlo a través de un cálculo. Bien, empezamos. Hay que calcular y empezamos por la parte izquierda, x menos 1 por x más 1, pues por las propiedades de anillo, esto es lo mismo que x al cuadrado menos 1 por las propiedades de anillo. Pero reescribiendo con la hipótesis H, la hipótesis H es que aquí al cuadrado es igual a 1, en lugar de aquí al cuadrado tenemos 1. Y otra vez, 1 menos 1 por las propiedades de anillo es 0. Con eso ya hemos demostrado la propiedad y la podemos usar. La propiedad aparece aquí, H1. Bien, del de producto de dos elementos igual a 0, pues se deduce que... Uno de los dos elementos tienen que ser cero. Esto es lo que hemos llamado h2. ¿Y la forma de demostrarlo? Bien, es con un lema, pero ese lema lo podemos buscar. Después explicaré más o menos de dónde sale el nombre. Si le digo que me sugiera forma de demostrarlo, bueno, pues me da un montón de sugerencias. La segunda es... Multiplica EQ0 h 1 Esa es la que he cogido. Bueno, ¿y eso qué significa? Vamos a ver, ¿qué significa la, el lema? Multiplica igual a 0. Pues lo que dice es que si un producto es igual a 0, se tiene, y también en la implicación contraria, es, decir, es equivalente a uno de los dos es 0. Como la necesito de izquierda a derecha, por eso es por lo que se pone MP. Bien. Como lo que tengo es una disyunción, mira que ahora cuando lo aplique, bueno, pues tengo que la hipótesis 2 es una disyunción y la conclusión también es una disyunción. Por eso decía que este ejemplo es para resaltar el uso de las disyunciones. ¿Cómo vamos a eliminar la disyunción que tenemos en la hipótesis? Pues con la estrategia de caso. Entonces, al hacer caso, pues tendremos dos casos. Primero, que X menos 1 igual a 0. Segundo, que X más 1 igual a 0. Efectivamente. A los casos les voy a llamar H2A, X menos 1 igual a 0. H2B, X más 1 igual a 0. Pues empezamos con el primer caso. A partir de la x menos 1 igual a 0, pues ahí vamos a demostrar la parte izquierda de la disyunción. Le decimos la parte izquierda y lo que vamos a demostrar que es igual a 1. Y otra vez, le podemos decir que no se pero hay un lema, no voy a esperar, hay un lema que dice que si a menos b es igual a 0, sí si y solo si es igual a a igual a b. En fin, mira que la recha igual a 0. A menos F, igual a cero. Condiciones de ser suficientes para que una recta sea cero. Bueno, pues con eso ya tenemos demostrado el primer caso. En el segundo caso tenemos X más 1 igual a 0. Entonces lo que vamos a demostrar es la parte derecha. Le digo la parte derecha. Y otra vez, si busco con la librería de búsqueda, sí, hace que lo haga el sistema. Le digo que lo busque. Tarda un poquito. Pero acaba sugiriéndome que use este lema. Es Uneck of Bueno. A ver, vamos a escribirlo. Y aquí tenemos el lema. ¿Y qué es lo que dice el lema? Pues. <coughs> eh... Vamos a intentar leer con las reglas. EQ, NEF, es igual. Es igual a una negación, a la parte negativa. Tenemos una igualdad, ¡ah! no lo puedo poner encima, en la parte negativa. Y en la parte positiva, el OFF es la hipótesis, ¿qué? Pues que una suma, A más D, igual a cero. Esa es siempre la forma de nombrar. Primero la conclusión y después las hipótesis. of es eh. Las hipótesis Y eso aplicado a H2B, pues H2B, que es lo que dice, que X más 1 igual a 0. Por tanto, X igual a menos 1. Y ya tenemos terminado la demostración. Ahora lo que vamos a hacer, después de esta primera demostración, es intentar simplificarla. Bueno, vamos a ver. Para que se vea mejor, me pongo aquí, me cambio a la propiedad ya teníamos la primera y vamos a ver cómo se hace la segunda vamos a ver la pongo aquí y lo que vamos a, ir, a ver ¿qué pasa? aquí bueno, aquí tengo la primera la voy a poner casi en línea Aquí tengo la primera, aquí la segunda. Bueno, mirad, el primer paso se tiene el h1, pero en lugar de hacer todo el cálculo, vamos a utilizar métodos más automáticos. Esto se tiene por la aritmética lineal. En el segundo caso, en lugar de indicar exactamente la regla, pues también lo hacemos automático. Uso la táctica Fini automáticamente. Y los casos, otra vez, se va a hacer por caso, pero en lugar de indicar la regla, pues los dos casos se resuelven por la aritmética lineal. Veis que la segunda demostración es, tiene el mismo esquema que la primera, pero he usado táctica automática en todo, siempre que he podido. Bueno, <tose> la tercera demostración es... Hacer la, hacer la prueba le pido la pantalla control c eh, eh. control x B, la propiedad control x1 control x3 control c control g esto no es lo que quiero lo quito control c control g vale voy a hacer la demostración pero utilizando eh, utilizando eh, en lugar de begin utilizando el estilo declarativo primero el primer paso como antes se tiene que el producto de x menos 1 por x más 1 igual a 0 a partir de y el cálculo como antes segundo a partir del de producto igual a cero, uno de los dos factores igual a cero. ¿Cómo? Como antes. Y ahora tenemos que H2 es una, negación, es una disyunción. ¿Cómo lo vamos a hacer en el estilo declarativo? Pues con la regla de eliminación de la disyunción. Que lo que dice es que si tengo A o B y de A sale B y de B sale C, pues entonces ya tengo C. Bueno, pues para el primer caso, ¿qué es lo que hay que suponer? Pues lo que tenemos que suponer es que x menos 1 igual a 0. Y a eso de que supongo, bueno, pues le doy un nombre. x menos 1 igual a 0 y la etiqueta que le pongo, h2a. A partir de x menos 1 igual a 0, pues se obtiene x igual a 1. Otra vez, con la misma lema de antes. Porque si x menos 1 es igual a 0, entonces x igual a 1. Y una vez que tengo x igual a 1, pues ya tengo por la regla de introducción de la disyunción en la izquierda aplicado a H3, ya está y el otro caso el caso el segundo caso bueno, pues prácticamente lo mismo que hicimos antes solo que al final hay que utilizar la regla de introducción a la derecha por eso es lo, lo de la R y esta demostración manteniendo el esquema pues otra vez lo voy a dejar aquí Vengo aquí, control, X, B, la propiedad. Mirad que la cuarta demostración mantengo el esquema de la tercera, pero en lugar de escribir todo este cálculo, todo el cálculo de aquí, bueno, pues simplemente le digo que es por linealidad, por aritmética lineal. En el... H2, otra vez, en lugar de decirle el nombre, ¿qué le digo? Por la táctica Fini. Y lo mismo. Eh, en los otros casos, en lugar de decirle en el H3, en lugar de decir que es por este lema, bueno, por linealidad. Y en el H4, en lugar del lema, también por linealidad. Pero el esquema de la demostración se mantiene, lo que pasa es que todos los detalles se han ido ocultando. Que lo que normalmente se hace en muchas demostraciones, se dice, este paso es trivial, trivial, trivial. Bueno, aquí en lugar de trivial, bueno, pues son con los mecanismos automáticos y el trivial lo que viene a decir, no me voy a meter en los detalles, se los dejo a la máquina que lo calcule. Igual que normalmente en clase se dice, se dejo a los alumnos que completen los detalles y eso es todo por ahora